¿Cómo están? Yo soy Jessica y están viendo Sigue Tus Gustos. Aprovechando que estamos en el mes de Fiestas Patrias, hoy día les voy a enseñar a hacer su propia escarapela, así como la que traigo puesta. Así que, ¡empecemos! Suscríbete y Sigue Tus Gustos. Vamos a usar pelas rojas y blancas pequeñas, pelas rojas medianas, gotitas blancas, un brochecito y una perla grande roja, hilo nylon de 0,25 milímetros y una aguja mostacillera. Empezamos poniendo una gotita, una perla mediana y otra gotita. Las llevamos hasta el fondo y amarramos. Presten mucha atención en qué dirección estoy poniendo las gotitas. Amarramos bien para que no se nos abra nuestro trabajo luego y esté bien seguro. Ahora avanzamos por una gotita. Y vamos a poner una perla mediana y otra gotita. Pasamos por la primera gotita de donde sale nuestro hilo. ya se formó nuestro triángulo. Ahora para hacer el siguiente pasamos por la perlita y por la gotita y vamos a poner una gotita y otra perlita. Pasamos por la gotita de donde sale nuestro hilo y avanzamos por la misma gotita que acabamos de poner y así lo vamos a hacer hasta que hayamos alcanzado a dar toda la vuelta Perlita, gotita y pasamos por la gotita. Es súper fácil y sencillo y rápido. Bajamos por la gotita y ahora ponemos una gotita y otra perlita. y pasamos por la gotita ya vamos a la mitad de, del circulito y seguimos, pasamos por la gotita ahora ponemos una perlita y otra gotita y entramos de nuevo por la gotita de dónde sale nuestro hilo. Damos la vuelta y hacemos todo este proceso otra vez. gotita, perlita, pasamos por la gotita, subimos por la gotita. Pienso que se ve muy bien en la imagen cómo lo estoy haciendo. Si tienen alguna pregunta, déjenmela abajo en los comentarios. Yo feliz de responderles. Ya estamos terminando, ahora estamos en la penúltima, gotita, perlita, pasamos por la gotita y subimos por la gotita. Ahora aquí en la última ya solo lo que tenemos que poner es una perlita. Y así con esta perlita vamos a conectar con el otro lado del círculo que empezamos. Ahí está, ya lo conectamos, subimos y así quedó nuestro circulito. Bien bonito ya. Pasamos por la perlita y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar con las perlitas que son más chiquitas. En medio de cada perla grande vamos a poner una perlita chiquita para rellenar. Eso lo vamos a hacer en toda la vuelta. amigos, si se animan a hacer esta hermosa escarapela me gustaría, me encantaría si me dejan una foto en mi cuenta de Instagram etiquetenme para poder ver lo que han hecho ustedes en Instagram me encuentran también como sigue tus gustos Vamos a cortar el hilo que nos sobró al principio y ahora seguimos. Miren ahí tenemos nuestro círculo completado, bien bonito. Vamos a bajar por una gotita para poner la perla grande en el centro. Lo único que tienen que hacer es que bajan por la gotita, ponen la perlita y entran en una gotita que está justo al frente de la gotita de donde salieron. Y queda así. Ya estamos casi terminando con nuestra escarapela. ¿Vieron qué fácil que es? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a una perlita de las grandes, de las grandes rojas. Y vamos a hacer nuestros lacitos. Según tienen que ver a qué perla rojita avanzan, según cómo quieren que, que la perla del centro quede. Por ejemplo, yo quería que quede más o menos horizontal. Pero si tienen una perlita redonda no hay ningún problema, lo pueden hacer como ustedes deseen. Para hacer el lacito vamos a poner una perlita roja, blanca, otra roja. Vamos a pasar por nuestra perla grande, de donde sale nuestro hilo. Pasamos por la perlita chiquita roja y blanca. Ahí está, salimos por la blanca y volvemos a poner una roja, una blanca y una roja. Este mismo paso se repite cinco veces. Pasamos por la blanca, entramos por la roja y por la blanca. Volvemos a poner una roja, una blanca y una roja. Pasamos por la roja y por la blanca. Después de cerrar por la blanca, donde salió nuestro hilo, volvemos a poner una roja, una blanca y otra roja. Pasamos por la blanca, al lado contrario de la perla de donde sale el hilo. Y avanzamos de nuevo por la roja y por la blanca. Ahí van cuatro veces y ahora la quinta y última. Rojo, blanco, rojo. Pasamos por la blanca y avanzamos por la roja y por la blanca. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner tres perlas rojas. Como ven allí, el acito quedó medio recto y para que tenga ese, esa formita como redondeada, como si estuviera flotando en el aire, vamos a rellenarlo con perlitas rojas la parte del centro. Y de nuevo vamos a pasar, estamos saliendo de una roja, ponemos una perlita y pasamos por la siguiente roja que está allí. Ahora de nuevo ponemos una perlita roja y pasamos por una perlita roja que está ahí en nuestra escarapela. Así vamos a rellenar todo esto, solamente la parte del centro. Ven cómo ya se va haciendo la curva. Miren qué bonito ha quedado. Ahora vamos a hacer el siguiente lacito. Para eso avanzamos a la siguiente perla grande roja que está ahí al costado. Es el mismo proceso que en el lacito anterior. Una roja, una blanca, una roja... Y pasamos por la perla grande, rojita, cerramos nuestro círculo, avanzamos por la roja, por la blanca. Volvemos a repetir este mismo paso, rojo, blanco, rojo. Pasamos por la perla blanca y avanzamos por la roja y la blanca. Esto lo vamos a repetir de nuevo hasta tener las cinco veces. Rojo, blanco, rojo. Avanzamos por la blanca y ahora avanzamos por la, blanca y la, por la roja y la blanca. Volvemos a poner una última vez una roja, una blanca y una roja. Pasamos por la blanca. Avanzamos por la roja y la blanca. Y ahora agregamos tres perlitas rojas. Pasamos por la blanca y ya lo hemos cerrado todo. Ahora por el lugar que estoy saliendo no puedo rellenar con la perlita roja la primera, el primer espacio. Así que voy a seguir con el segundo y luego nos vamos a dar la vuelta para llegar allí otra vez. Así que no se preocupen. saliendo por la pela roja pongo otra perla roja y paso por la siguiente perla se dan cuenta como es que al rellenarse desde como una curva queda súper bonito así Me faltó una perlita roja ahí abajo casi en la punta voy a darme toda la vuelta para poder llegar de nuevo allí como se habrán dado cuenta yo antes cuando hacía mi de disutería siempre aceleraba el video de una, todo acelerado pero varias personas me han dicho que es mejor hacerlo como lo hago yo, o sea, a velocidad normal, para que se entienda mejor. ¿Ustedes cómo lo ven? Está bien así o se demora mucho si lo dejo así en velocidad normal? Bueno, también lo pueden acelerar allí en el video y lo pueden ver más rápido, si desean a ver déjenme abajo en los comentarios qué les parece ahora esta nueva forma de hacerlo que es casi todo a velocidad normal ahora lo que estoy haciendo es que estoy subiendo ya he puesto la perlita y voy a subir como que al centro ahí es Acabo de salir por una lagrimita, por una gotita, y voy a pasar varias veces por el alfiler para asegurarlo. Cuando ya esté seguro, lo único que hacemos es que nos paseamos un poquito. Buscamos un lugar donde amarrar, amarramos bien y lo cortamos y ya está. Así de bonita quedó nuestra escarapela. Espero que les haya gustado el video, que la hagan y que me etiqueten en su foto. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, así de tus gustos, tocar la campanita para que no se pierda ninguno de mis nuevos videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!